Forjak creo que consigue con el Stabat Mater uh, una obra que más allá de un acercamiento religioso, es un acercamiento humano al sufrimiento específico humano y, el, y en específico en particular el sufrimiento de una madre. Eh, una madre de carne y hueso, es decir, cuando pensamos en los retablos uh, del Cinquecento, en donde vemos en efecto una piedad, una piedad. Vemos generalmente a una virgen estilizada que sufre, quizá porque se le nota el sufrimiento porque le pusieron una lágrima, pero en realidad está totalmente transfigurada, ¿no? O sea, es, una, es un santo y creo que lo captura perfectamente. Utilizando, curiosamente, algunos elementos totalmente barrocos, como por ejemplo la. A escala cromática descendente que desde el punto de vista del barroco y también del, del, uh, uh, del renacimiento está claramente identificada con la muerte y con uh, el sufrimiento o utilizando las apoyaturas también cromáticas entonces utiliza elementos del pasado elementos conocidos desde el punto de vista de la música sacra pero uh, consigue este retrato muy humano eh, el, el texto del Stabat Mater es desgarrador solamente la primera uh, frase estaba uh, uh, la madre junto a la cruz eh, desde donde pende o está colgado su hijo. Eh, es, es una imagen brutal y la obra de Borjak es casi visual en ese sentido, o sea, no es una obra um, estilizada en ese sentido, sino es casi verlo enfrente de ti teatralmente o casi como una película. mí son como un reflejo de la propia madre pero del dolor interno de lo que no se puede expresar y solamente se puede vivir y sentir pero en este caso desde el punto de, de vista de, de la madre de la pérdida de las vísceras de la mujer la dificultad es amplia es grave ¿no? <risa> es grave porque <risa> tiene bastantes graves <risa> Exactamente. y tiene manejo de pues de pianísimos esforzándose y después eh, directamente llega a un pianísimo Sí, te, hay que tener bastante conocimiento técnico para poder traducir lo que está escrito en la, en la partitura pero más allá de eso como Borjak la compuso después de que se murió su primer hijo en el 75 se murió la compuso después una versión para, para piano y, y coro después, dos años después se le murieron otros dos hijos sí verdad estoy diciendo lo correcto <risa> y yo creo que esta obra es una catarsis es una una catarsis de Borja que es una una catarsis artística afortunadamente nos tocó experimentarla a nosotros experimentar su dolor su su catarsis y su esposa seguramente también tuvo mucho que ver en el papel de la, de la virgen de la, de la madre doliente claro. y hay algo como del también de las de las canciones para niños muertos de ¿no? <risa> sí. Kinder Totten Lida. Aunque es, es otra es otra cosa, pero hay algo, es muy personal. Es muy suceso. personal, es, es un dolor muy, muy interno, sí, muy sí, fuerte, sí. Que, que a la vez, a pesar de ser tan doloroso, como lo dicen las palabras, es, es hermoso. entonces Es, es hermoso tener es, esta catarsis, porque además la música, al final de cuentas, no solo la soprano sino eh, en estas frases que vamos contestándonos todos, entre el coro y como la idea, la, la, la gente, los presentes, los ausentes, las imágenes, la mente, ¿no? Cuando cuando uno pierde, es como el sentido del, del perder, de la pérdida, no sé si de un ser querido o simplemente la pérdida, y la transmutación de eso, la liberación del dolor, y al final de cuentas la obra termina con una gran esperanza y un una libertad que yo creo que todo el público va a disfrutar como yo disfruto como todos disfrutamos Es, es finalmente es una obra optimista desde cierto punto de vista sí. O sea, el amén final es absolutamente luminoso. Yo creo que tiene que ver con eso con una, una afirmación vital